¿Dónde se? Vale, ¿dónde eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenéis valor vosotros? Eh, ¿Quieres coger dos balones de goles? Eso, uno cada uno. Bien, básicamente, estas son tres opciones que vamos a hacer del juego. Este, que yo le puse el nombre, sigue la bola a rueda. ¿Por qué? Porque es un poco como el este ciclismo, que lo que quiero es que uno haga la acción y se vuelva atrás. Vosotros, cuando habéis eh, hecho el golpeo, Realimentáis la fila yendo hacia la izquierda, o sea que te pones al final de la fila, ¿de acuerdo? Golpea y tal, una y vosotros igual, vosotros hacia la izquierda, vosotros hacia la derecha y vosotros hacia la derecha, poner un poco más para que vosotros. ¿Vale? ¿Ha empezado de realimentarse Sara o no? Para realimentar la fila que siga eso, pues básicamente es que después de golpear, que después de golpear, que con toque de dedo así, que no os quedéis mirando al compañero, a ver si la pelota vuelve, sino que os vayáis, ¿vale? Toque de dedo, hacia arriba, eh, hacia, en plan amigo, o sea, para que el siguiente le dé, pero el siguiente tiene que estar preparado, tenéis que intentar hacerlo lo más rápidamente posible y que el último también, vaya, que llegue hasta el último. Y así seguir a ver cuántas veces podéis hacer, solo toque de dedo. Sí, a la pared. Alto, hacedlo alto que le dé tiempo al siguiente y el siguiente preparado. ¿Vale? Si os hace falta acercar un poquito, acercar un eh, poco. Ana ¿sí? lo podéis hacer o no? Eh, no. Esperar un momento. Eh, a, a, del grupo que hay siete, que venga aquí uno, que es que aquí Ana no lo puede hacer. Hay un grupo de siete, hay dos grupos de siete, 36, 36 Ah, bueno, es que vosotros también teníais podéis cambiaros. Venga, gracias Pablo. Vamos, empezad, Venga rápido. Ahí, venga. Venga. Ahí están los amigos. Vaya. Vaya. Vaya tú qué de dedos tan fantásticos que tenéis, ¿eh? De dedos, que es lo sencillo. de organización tan seria como a a los profesores de voleibol de primero. Dos suspenso aquí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso, ahora sí, ahora sí. Nos ha salido prácticas. Ahora, ahora, ahora. ¡Vale! ¡Paramos! Mirad. Como habéis visto, parece que... Tenéis una organización muy buena porque queremos saber quién es eso, no, a los profesores de voleibol. Porque vaya, este es nivel, está fatal de no tener. Este juego, si os dais cuenta, solamente es desplazamiento y toque, que podemos incrementar mucho más trabajo si por ejemplo la vuelta en vez de realizarla y ponerlo a la final de la cola dijéramos tenéis que ir al centro del campo y tocar o sea tocar el centro del campo y volver ¿vale? o sea se pueden in incrementar muchas cosas por ejemplo hoy la pata coja por allí y no afecta nada al, al golpeo porque hay gente que ha mostrado, tal, a lo mejor golpeando está la pata coja ¿no? sino que lo haga la vuelta o algo de eso a pata coja en cuadritia o yo que sé haciendo saltos en cuanto como sea, hay igual. La cuestión es que se pueden hacer muchas cosas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, Tal y como estáis vosotros dos y esos dos grupos, vosotros vais a la derecha de aquel tablero, vosotros a la izquierda del de tablero y vosotros derecha de aquel tablero y izquierda de aquel tablero. Vamos allá. Te vamos vosotros a derecha vosotros Que a la derecha. Yo no no. No ah, sí. sí. ah, ¿no? ah, la, ah, la, ¿no? bueno, la ah, derecha derecha. ¿Vale? Mira, ahí con la cortina, ¿vale? eh, Y lo que sería el de la mesa, de Pedro, no es suficiente, no hace falta montarse en la mesa, ¿vale? O sea, y <risa> hacia adelante, entonces, es muy claro, hacia adelante, hacia adelante ¿Eh? no hacia atrás, y los pies, y, el, el, y el, el, no se pueden adelantar los jugadores. ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? lo bueno es que, que viene una clase tánica, día, la verdad es de la que la la que la que la que la que la Seguido. <ríe> bueno, bueno ahí, Sergio. Se llama Rochi, pues le dicen Rosa, no sé por qué, pero la el, el, a lo mejor si la escucha que le dicen cualquier cosa. Y es que la que pasa de la misma, que me dicen el director, habla por eso porque se hablan conmigo Venga, que llegáis, que llegáis otra vez. Vamos. Sí, Rochi, sí. A la pared. A la pared. Ya le han pillado el truquillo.